Hoy tenemos a rabo parmesano ¡Eh, eh! ¡He pisado una mierda! ¿Te, eso es el gato, el... El Señor, es... ha pisado una mierda ¡No, no! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es, un, es una cámara oculta! ¡Es broma! Muy confusa, es broma, sí, es fake broma, a fake. Ah, este es fake. Yes, <risa> Es... <risa> un... <risa> Plastic. <risa> la, la risa es la tía. Eh, eh, eh, has pisado una, una mierda, eh. Tú que eres tonto. ¿Qué ¿Qué tonto. <risa> no, me llama tonto. <risa> Oye, perdona, perdona, que has pisado una mierda. Que no, que es broma, es una cámara oculta, ¿eh? Eh, señor. Cuidado, cuidado, que pasa una mierda, ¿eh? Bueno, otra, el mundo está lleno de mierda. Pero que es de broma, que es una broma, que es una cámara oculta, ¿eh? Ah, pues parecía de verdad, ¿eh? Parecía de verdad. Mira, tócala, tócala. ¿Podemos sacarlo? ¿Podemos sacarlo? en Sí, gracias, gracias. Ay, Dios mío. Ey, ¿qué, ¿qué has pisado una mierda, ¿Qué has pisado una mierda. Sí, amigo? el macho, que eran nuevas. ¿Qué de broma, ¿Qué de broma, es una cámara puta, mira, mira, es una cámara puta. que esto es de broma, no, no mancha, vale, ¿vale? vale, no importa no, que lo no, subamos, no, vale, muchas gracias, eh. Eh, eh, perdona, que pisa una mierda, eh. ¿Me estás Sí, una mierda, ¿eh? <ríe> que no, que mira, es sí me cámara culpa. Mira, la mierda tampoco es de verdad, mira. No, pero que eso es de verdad. No, es de mentira. Mírala. Ya está todo. O sea, uh! ja. Me la quito. bromita de la caca Vale, voy a ponerla esta, ¿vale? Voy a sí, poner... sí, sí. Mm, bueno, vale, vale, vale Me voy a poner serio, ¿vale? Vale, o sea... vale, sí Bro bromitas, yo creo Además que hay, hay mercado aquí La clásica Me quito el sombrero, o sea... Mm, sublime pues, Esto es un, un, un pelote de cierre pues, ya, el, público, el público se está echando ¿no? Sí, pues, no, pero mejor que... Gracias A ha dado eh... la salida